Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. La novela de Graciela Malfi me tiene realmente de la cabeza, está buenísimo Y acá tenemos un, una cosa que les podemos llegar a mostrar a ustedes como para aprender un detalle que es fundamental. Yo creo que más que una naranja, esto puede ser un programa central, no por lo largo, porque ser muy cortito sino porque lo que significa... Por esto es una cuestión ya no de escritura, sino más bien de estructura. ¿eh? La estructura es el edificio, la escritura, el estilo, es el color que tienen las paredes, los zócalos, los detalles. ¿no? Así que esto tiene que ver con la estructura. ¿Por qué? Fíjense, están por un pasadizo los chicos. Dice: ahora ya, ahora no ya por curiosidad, sino por necesidad, tenía que encontrar la puerta trampa, en donde lo descubrí aquella vez a mi abuelo y a Tika. Ustedes que llegan por primera vez acá a la novela, que no conocen el argumento, cuando dice en donde lo descubrí aquella vez a abuelo y Astica, supondrán con este aquella que nos estamos yendo, digamos, hacia el pasado. Es decir, ya el lector, cuando ahora dice aquella, ¿eh? la descubrí aquella vez, está ya pensando en un pasado. Pero en realidad, esto de que los descubrió aquella vez a la abuela y a Astica, por, por medio de la puerta trampa. Eh, esto lo, el chico lo va a contar más tarde en la novela. Entonces, ¿qué pasa? Lo que realmente debería decirse acá, cuando repasamos con Graciela el texto, lo que tendría que decirse acá es directamente en donde lo descubrí una vez, ¿eh? a mi abuelo y a Stika. Eh, acuérdense, en donde descubrí aquella vez es, mira, aquel auto del que te hablé, no, vos nunca me hablaste de ni ningún auto aquel. ¿Eh? Vení que te voy a hablar de un auto, un auto nuevo en todo caso, en donde lo descubrí aquella vez a mi abuelo Astica, queda entonces en donde lo descubrí una vez a mi abuelo y Astica. Un cambio realmente estructural, muy pero muy importante. Bueno, amigos, sigan poniéndole likes a este programa, ya estamos llegando a las 15 lucas de suscriptores, gracias a ustedes que comparten, comentan, ponen likes, recomiendan